Pues para empezar con, con buena actitud hacia nuestros pequeños, entre nosotras mismas y con los padres de comunidad. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues bienvenido. Gracias. ¿Sí? Y este, pues somos oídos. Bueno, oídos. <risa> Perfecto. Muchísimas gracias, gracias. bienvenidos Bueno, mi nombre es Diego Ferrando, eh, como oirán por mi acento no soy de aquí, de México, eh, soy de Argentina, pero tengo 17 años acá en México y más en Ciudad Victoria, o sea, no soy nuevo ¿no? por estas tierras, conozco perfectamente esta ciudad, conozco perfectamente la gente y desde hace 17 años aquí en México, más otros 4 o 5 años en Argentina, Venimos trabajando en el desarrollo interior, en el desarrollo personal, en el trabajo de la expansión de la conciencia. ¿Sí? No es cualquier cosa esto. ¿eh? No es algo que uno tenga un título, no es algo que a uno se lo reconozca y tenga lugares o espacios universitarios, pero sí es algo a lo cual la gente que quiere vivir mejor, las personas que queremos tener una mucha más extraordinaria calidad de vida, eh, recurrimos, porque creemos saber, porque decidimos que de repente todo lo que necesitamos la sociedad, el sistema, el Estado, la educación, nos da. Y de repente a medida que vamos viviendo, a medida que vamos experimentando, nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos y que no funcionan tan bien y en la universidad y en la escuela y en la familia y en la religión muchas veces no hallo respuestas todo muy lindo en teoría todo muy lindo en libros todo muy lindo en pláticas y espero que esta plática también sea muy linda pero a la hora de llevar a la práctica todo eso de repente tenemos graves dificultades y es ahí en donde los maestros del desarrollo interior o como antiguamente se llamaban maestros espirituales hemos trabajado y hemos profundizado ese campo de acción así como hay y aquí hay muchas, la mayoría son maestras me imagino, ¿sí? si no todos eh, y muy lindo el oficio que ustedes tienen ¿no? con, con los niños eh, que es una edad maravillosa en la cual por supuesto están sembrando muchísimas cosas que jamás se van a olvidar yo no hace mucho a través del facebook me puse en contacto con mi maestra del kinder ¿sí? y ahí al grupo con el que tengo les compartí todo esto y yo la busqué porque nunca jamás se me fue de la memoria estamos hablando de cuando yo tenía tres o cuatro años y yo digo ¿qué se va a acordar? ¿qué se va a acordar de mí? Y es natural que no se acuerde, después de tantos años de ejercer, ¿no? Siempre hay niños a los cuales uno jamás va a olvidar y ustedes me sabrán confirmar esto. Pero no creí ser uno de esos niños, sin embargo, cuando me pongo en contacto con ella, cuando le escribo a ella, fue una cosa muy fuerte, muy gratificante. Y claro, muy fuerte y muy conmovedor y también gratificante al mismo tiempo porque Justamente a esa edad, cuando yo la tuve como maestra, fue la edad que falleció mi mamá, era cuatro años. Y ella lo recordaba perfectamente porque era una maestra recién egresada, era de sus primeros grupos y dice que fue uno de los momentos más difíciles. Y recordaba perfectamente un montón de cosas. Entonces, imagínense todo lo que se movilizó. Tanto así, que ella me recordó a mí, porque esto sí yo no lo recordaba, que en el velorio de mi mamá yo fui y corrí a sus brazos. ¿Sí? Fíjense qué increíble, qué lugar y qué sitio ustedes ocupan. Y se los cuento por eh, experiencia directa. Ustedes son, en esta etapa de la vida, absolutos sustitutos o absolutas sustitutas de, ese, de esa madre o de ese padre, en el caso que no tenga madre, ¿no? Ustedes están sembrando muchísimo en ese niño y entonces desde ya es importantísimo que ustedes estén bien porque nadie da lo que no tiene ¿sí? aunque tengamos las mejores intenciones, aunque nosotros querramos eh, dejar una buena educación, un buen ejemplo si nosotros estamos internamente mal, si nosotros estamos conflictuados, si nosotros emocionalmente estamos inestables, el niño lo va a percibir, el niño lo va a absorber, el niño entonces va a tener una experiencia de un kinder, algo que no sea tal vez muy positivo. Y claro, Recuerden ustedes, nosotros vivimos en una sociedad que si yo les pregunto qué características tienes, ¿cuáles son las que me van a decir? A ver, díganme cuáles son las características de esta sociedad en la que vivimos. A ver, algún ejemplo. Violenta, perfecto. ¿Qué más? Consumista, exacto. ¿Otra más? Indiferente. Ahí está. Y así podemos seguir nombrando. Más características de la sociedad en la que vivimos. Y fíjense ustedes. Todos son aspectos negativos. Nunca me ha pasado en las charlas que he dado cuando pregunto cómo ven a la sociedad, que me diga alguien, es hermosa. Somos todos solidarios. Nos apoyamos, nos ayudamos. Qué tremendo eso, ¿no? Ahora les hago otra pregunta. Le digo, ¿quién de ustedes es feliz? Que levante la mano. ¿Sí? ¿Quién de ustedes es feliz? Fíjense, y esto es lo que sucede generalmente. Bueno, por momentos, pero la mayoría del tiempo sí. ¿Sí? Perfecto. La gran mayoría, si no fue el 90%, casi todos levantaron la mano. Y eso es algo que sucede generalmente. Ahora, mi pregunta es, y me la sigo preguntando, y esto tal vez me ha llevado a mí a trabajar y profundizar en el desarrollo interpersonal cómo es que esta sociedad a la cual nosotros vivimos se supone tiene características negativas y aquellas personas que conforman la sociedad que somos todos nosotros creemos que somos felices ¿no hay una grandísima contradicción en esto? si nosotros que conformamos la sociedad somos felices ¿Por qué vivimos en una sociedad que es absolutamente negativa? Aquí hay algo entonces, hay algo que está mal. Hay algo que está reflejando una contradicción a la cual nosotros tenemos que hallar una respuesta. Esa felicidad que nosotros concebimos, que nosotros entendemos, tal vez... ...tal vez esté muy alejada realmente de lo que es la verdadera felicidad. Porque entendamos todos nosotros... ...y esto es algo que la ciencia inclusive lo ha comprobado... ...lo de afuera es un reflejo de lo que tengo dentro. ¿Sí? Todo esto que se ha creado, todo esto que se ha gestado, todo esto a lo cual yo vivo es algo que tiene un origen esencialmente interior nadie vive lo que no se merece nadie vive lo que no le corresponde y digo que la ciencia lo ha comprobado porque se ha visto que la realidad se mueve de acuerdo a la percepción que yo tengo de ella en laboratorio se ha visto que un mismo átomo dos o más personas lo ven moverse de diferente manera en un mismo tiempo en un mismo momento yo veo que el átomo se mueve así la otra persona ve que se mueve así cómo es posible entonces si los átomos que son el ladrillo de esta realidad de esta materia se mueve de manera diferente entonces sin ningún lugar a dura sin ningún lugar a dudas, el observador es fundamental en el desarrollo y en el desenvolvimiento de lo que vivimos. Ahora, desde pequeños se nos ha dicho que este mundo está en crisis. Desde pequeños hemos visto, todos nosotros, tragedias, violencia, agresión, desde pequeños, a pesar de que nuestros padres nos dicen que todo está bien, que estamos muy bendecidos, que somos hijos de Dios, que somos felices, lo que hemos nosotros asimilado internamente no es nada de eso positivo. Entonces, es de ahí donde hallamos una respuesta. No nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en una hipocresía, en una mentira hacia nosotros mismos. Vamos cargando un montón de condiciones que son un verdadero lastre, como traumas, conflictos, necesidades, carencias, desamores, angustias, miedos. Vivimos cargando todo eso porque se ha ido incorporando a medida que hemos ido creciendo y nos repetimos a nosotros mismos somos felices. Pero luego veo la sociedad, del mundo en el que vivo, ¿no? que vivo y digo, es trágica. Lamentablemente, todos nosotros tenemos que entender que tenemos mucho por mejorar, que no somos perfectos. Lamentablemente hay que aceptar que si hemos venido a este mundo es porque no somos almas iluminadas, maravillosas, excepcionales. No, todos, incluyéndome por supuesto estamos aquí en este mundo para avanzar para mejorarnos momento a momento y no podemos desatender esa parte porque si la desatendemos entonces no estamos cumpliendo el verdadero propósito la verdadera misión y el verdadero destino que nosotros quisiéramos para todos nosotros ustedes son maestras, ustedes saben que uno nunca deja de aprender aún hoy en día Estar enseñando les deja a ustedes un enorme aprendizaje. Año con año, a pesar de estar repitiendo a veces las mismas elecciones, van aprendiendo un montón de cosas. Y no solo cuando vienen aquí a trabajar o cuando tienen relación o vínculo entre ustedes, sino por supuesto en sus casas. Siempre están aprendiendo. ¿Es así? ¿Siempre están aprendiendo? ¿Están poniendo atención y están intentando no repetir los mismos errores? Bueno, excelente si es así. Pero lo que ocurre, pero lo que pasa para la mayoría, ustedes son personas excepcionales, claro, pero la mayoría repite una y otra vez el mismo patrón. La mayoría dice, yo aprendo, yo crezco, pero no está aprendiendo y no crece. Sus juicios su crítica sus reclamos sus chismes todo lo negativo jamás cede siempre está ahí presente y recibe una y otra vez los coletazos de esa vibración nada positiva que está generando y aún así sigue repitiendo lo mismo debemos nosotros preguntarnos si realmente he cambiado, por supuesto para bien, o creo que he cambiado. Me hago la idea de que soy feliz, de que todo va para mejor. Pero realmente no es así. Basta con preguntarles cómo fue su pasado. Fue mejor que este presente que están viviendo. Si es así, pues hay que ponerse manos a la obra, porque entonces no hemos hecho muy bien las cosas si ese pasado fue mejor que este presente entonces debemos de reflexionar y debemos de recapacitar realmente en que hay una necesidad de transformación y de cambio y de mejoramiento todo pasado no debiera de ser mejor que este presente porque si yo estoy creciendo, si yo estoy aprendiendo, si yo estoy avanzando esta realidad en la que vivo y este ser humano en el que soy pues cada vez es mejor es fundamental entonces que partamos de este primer punto debemos de ser sinceros aquí no se trata de quién tiene la razón aquí se trata de lo que es verdadero los filósofos griegos se reunían a, a, a conversar, a platicar, a disertar sobre temas profundos, pero no para saber quién tenía la razón. Eso no importaba, sino para hallar la verdad, para buscar la verdad. Y eso les propongo a cada uno de ustedes. Busquen la verdad en ustedes mismos. Y ahora les propongo también que no quieran imponer su verdad a los demás. Eso es algo también importantísimo, fundamental, porque cada quien es responsable de sí mismo. Cada quien es dueño de este metro cuadrado que tenemos a nuestro alrededor. De eso debemos ocuparnos y debemos encargarnos nosotros. Pero no del metro cuadrado de las otras personas no, eso no es nuestra jurisdicción si yo entro a su metro cuadrado estoy transgrediendo estoy faltando el respeto estoy avasallando a la persona y la otra persona por supuesto va a salir a defenderse algo que si tuviera el nivel que si tuviera el nivel de conciencia óptimo no lo haría, no se defendería. Fíjense ustedes, ya les voy a explicar este, este otro punto. Para vencer al enemigo no hay que parecerse al enemigo. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, si alguien viene y no nos transgrede, si alguien viene y nos insulta, si alguien viene y habla mal de nosotros, ¿Debo salir en defensa de mí? ¿Debo de ir y decir lo mala persona que es aquella otra por estar diciendo estas cosas? ¿Debo insultarla? ¿Debo violentarla? Claro que no, porque si lo estoy haciendo, entonces me estoy pareciendo a aquella persona que me está afectando. Si yo soy responsable de este metro cuadrado Y si yo entiendo que de aquello que de mí surja Es lo que se va a crear y lo que se va a gestar Si yo actúo de manera negativa y la defensa es algo negativo Fíjense ustedes, porque la defensa implica violencia Y la violencia jamás es positiva Esto es algo que desde Jesús se viene repitiendo desde hace dos mil años se viene enseñando. Son las bases mismas del cristianismo. Y nadie lo practica. Inclusive los gobiernos que tenemos, ¿no? La lucha contra esto, la lucha contra aquello otro. Siempre estamos luchando. La vida es una lucha. Tengo que luchar para. A ver. Si estamos luchando, si estamos defendiéndonos, si estamos desgastando nuestras energías en eso, lo único que vamos a crear es una realidad que va a responder a esa energía que de nosotros emana. Porque entendamos todos nosotros que somos verdaderas fuentes de energía, si sí sabemos, ¿no? Eso sí lo entendemos. El pensamiento es energía, pero la emoción es una energía mil veces más poderosa. Lo que pensamos, se suele decir que se manifiesta. Pero no es así, imagínense que se manifestara todo lo que pensamos. No, pues viviríamos en un loquero. ¿Sí? Claro, si sostenemos ese pensamiento, bueno, a, tal vez a través de los años o décadas puede llegar a manifestarse. Pero lo que sí a ustedes les quiero recordar, es que pongan en silencio el celular o ¿sí? el vibrador. ¿Hay más? No, no, no. Pero lo que sí les quiero recordar, en serio, es que lo que sí se va a manifestar de forma casi inmediata es de lo que de mí emana a nivel de emoción. Entonces debo de ser muy responsable de esa visceralidad que a veces de manera descontrolada emerge. Si no es positiva, debo de ser lo antes posible consciente. Debo de detener eso. No puedo entonces responder, como decíamos hace un ratito, de la misma manera que aquella persona me vino a movilizar, me vino a afectar, me vino a dañar. Porque esa persona, como está actuando así, yo no tengo que hacer justicia. El universo, las leyes cósmicas, energéticas, se van a encargar de ello. De Dios. ¿Sí? También. Así nos referimos a la energía, al universo. Todo lo que siempre cosecharéis. Yo no tengo que encargarme de eso. Pero sí debo de encargarme de mí mismo. Miren. Cuando yo veo una discusión, cuando yo veo un conflicto entre ambas personas, observo quién está cediendo la razón. Y aquella persona que está cediendo la razón, lo más seguro es que tenga la razón. Esa persona que está cediendo en esa verdad, está tan segura de sí, que da la razón. En cambio aquella que todavía está confundida, está perturbada y lo único que quiere es imponerse a lo demás, va a luchar hasta las últimas consecuencias. Pero está construyendo una realidad, está construyendo una verdad, una mentira, un engaño que no le va a durar mucho, que no le va a servir a ella. Si a nuestro alrededor hay personas así, y a veces está en el espejo esa persona. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos algo de eso, o si vemos personas así, entonces hay bastante de toxicidad ahí. Hay bastante de condiciones negativas ahí. Yo hice así, tomé algunos apuntes para que tengamos en cuenta detalles, para saber si nosotros estamos siendo tóxicos o si las personas a nuestro alrededor son tóxicas y debemos, por supuesto, de tener cuidado. El primer punto que he anotado, que ustedes en primer lugar se deben de preguntar a sí mismos y luego ver en el otro, porque siempre se comienza con uno, ¿no? ¿No es así? Bueno, sonrío mucho. ¿Soy una persona que sonríe o soy una persona que se mantiene siempre con el cejo fruncido, serio, enojado? Las personas así ya están dando una gran pauta de que hay bastante de toxicidad. No es mala. No, no estoy diciendo que son malas. Estamos diciendo de que son tóxicas o, mejor dicho también, están enfermas. ¿Sí? Porque realmente cuando nosotros estamos en una vibración baja Cuando nosotros estamos enojados Cuando nosotros estamos con el ceño fruncido Estamos padeciendo una enfermedad La enfermedad no es solo que me duele algo físico La enfermedad también es cuando el alma me duele Entonces Así como la rosa no es la rosa y la plaga. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? De que si yo no conozco la rosa y me la presentan y me la presentan con plaga, voy a decir, pero qué fea es la rosa. Pero la otra persona que sabe cómo es la rosa me va a decir, no, no es fea. Lo que pasa es que está enferma. Espérate que le quitamos esta plaga, le meto este, este medicamento. Y entonces, claro, cuando la veo sin la plaga, digo, oh, qué hermosa. Realmente la rosa era hermosa, lo que pasa es que yo la conocía con la enfermedad. O cuando comemos una fruta ¿no? que está en mal estado, que no conocía. Yo cuando vine aquí a México probé el mango, probé la papaya, frutas que allá ¿no? en Argentina es pues, muy difícil de conseguir. O si llegan, llegan verdes o en mal estado. Y hubo frutas que yo probé aquí que no estaban en buen estado y yo decía no, no me gusta. Pero no es que no me gustaba, es que no estaban en el punto justo, no estaban lo suficientemente maduras para poder disfrutarlas. Las personas así debemos de vernos. Si no estamos lo suficientemente maduros, si no estamos lo suficientemente sanos, entonces claro, no nos va a dejar un buen sabor de boca esa persona. También... Por supuesto, nosotros tal vez no tengamos unos buenos días, realmente, aunque siempre nos estamos deseando, pero a veces los días no son tan buenos, ¿no? Y no los tenemos porque ese día estuvimos volando muy bajo, porque ese día padecimos de un dolor del alma, y entonces, claro, no, no surgió, no brotó lo mejor de mí, y entonces me pongo me pongo mal o tengo un juicio muy duro muy cruel conmigo mismo y eso es otro de los aspectos que lo único que hacen es acentuar la enfermedad decimos no muchas veces o nos sentimos que las personas no nos quieren que las personas nos critican nos juzgan claro que eso no está bien pero nos quejamos y sufrimos por eso y no nos damos cuenta que los primeros jueces, los primeros tiranos, las primeras personas a la cual se, eh, se comporta de manera negativa con nosotros mismos, somos nosotros. Y hay una contradicción en esto porque muchas veces somos grandes amigos. Muchas veces apoyamos y alentamos a otras personas pero con nosotros mismos somos realmente muy crueles, muy duros. Y si ya estábamos enfermos porque hemos cometido errores, porque hay miedos, porque hay inseguridades, entonces esa crueldad y esa tiranía lo único que hace es empeorar aún más la enfermedad. ¿Sí? Cuando no se tiene esa enfermedad o cuando se tiene un nivel maduro, consciente, radiante, luminoso, lo primero que brota en nosotros es la sonrisa. Así como el aroma, el olor y el sabor de una fruta nos indica que está en su punto justo, así también nosotros en el rostro se ve una sonrisa natural, claro. Hay otro tipo de sonrisas, ¿no? Así como a las frutas se las pintan ¿no? y se las camuflan. Vieron esas manzanas que están muy rojas, muy lindas, y las cortas, ¡ah! y salen negras y... Bueno, también hay personas así, pero, pero una sonrisa natural se siente, ¿Sí? Entonces, procuremos observar si nosotros brota una sonrisa natural o si no. Y si no brota esa sonrisa natural, entonces pongamos atención a cuáles cosas yo estoy sufriendo a nivel interno. Y debo de recurrir a un especialista, así como si me duele alguna parte del cuerpo voy a un médico, así también voy a un terapeuta, a un psicólogo, a un maestro espiritual, en este caso, queme, o a un sacerdote, o a un pastor, ¿sí? a alguien que me pueda ayudar en esa sanación del alma. Bueno, el segundo punto es, y esto es importante, se van a reír, pero nos indica mucho de cómo somos nosotros, si somos realmente tóxicos o si la persona que tengo alrededor es tóxica es, ¿cómo hablo de mi ex? ¿Sí? Esta es una pregunta fundamental y que me dice mucho también Una persona que tiene bastante de toxicidad bastante de sufrimiento de dolor en el alma Va a despotricar de su ex. Va a hablar las peores cosas de su ex. Y mientras más fuerte lo diga y mientras más personas se enteren, mucho mejor. Bueno, si tenemos gente conocida a nuestro alrededor, no las culpemos. No es que son malas personas, como dijimos recién. Están sufriendo. ¿Sí? Están enfermas en estos momentos Están pasando por un mal momento Pero claro, yo que me cuido a mí misma O a mí mismo pues No me, no me mantengo muy cerca De esa persona Y no le hago segunda Ah, no, sí, tienes razón Ese, ese, ese, ese pelado o esa vieja es terrible Ya me lo habían dicho Yo te lo dije, ¿eh? Cuando lo conocí por primera vez No No voy a hacer eso sabes que amiga tienes razón, no voy a hablar más con tu ex, yo tampoco porque eso es lo que he visto aquí en estos años que he vivido las amistades una vez que las parejas se separan toman partido ¿no? o yo me voy con ella, o yo con él, es una cosa tremenda tienes que decidir con quién estás como si mi separación y mi, mi divorcio signifique también una separación y un divorcio de toda la realidad y del mundo en el que vivo bueno, es una locura eso, ¿no? Pero eso es lo que vivimos. <risa> bueno, esa es otra de las preguntas. ¿Cómo me refiero, cómo hablo yo de mi ex? Debo de tomar en cuenta que sea corto el tiempo o sea mucho el que haya vivido, pues formó parte de mi vida. Y fue mi maestro, de buena manera o de mala manera. Pero correspondía que estuviera ahí. Entonces, ¿cómo voy a hablar mal de alguien que vino a mi vida porque era necesario, para que yo aprendiera, creciera, me valorara? ¿Sí? Bueno, entonces eso debo de tenerlo en cuenta. Si yo estoy maduro, si estoy consciente, si tengo una buena vibración, es lo que voy a comprender y es lo que voy a entender. Tercer punto. Punto y tercera pregunta que también debo de observar para saber si yo soy una persona tóxica o si, la per o si hay a mi alrededor personas tóxicas. ¿Cómo trato a mis padres? Eso también, ¿no? Nos habla muchísimo. Una persona enferma, no mala. De nuevo les digo, de nuevo les repito. Las personas malas serían buenas por conveniencia si estuvieran conscientes, si estuvieran sanas. ¿Sí? Un malo es alguien que está padeciendo un momento de enfermedad, un momento de, de, de oscuridad, un momento de perdición. Entonces, ¿cómo los vamos a etiquetar y a catalogar como personas malignas? No. Cuando el malo, entre comillas, empieza a darse cuenta, empieza a despertar, deja de ser malo porque se da cuenta que no le conviene y porque se da cuenta que ser positivo y ser luminoso pero es mucho mejor ¿sí? entonces ¿cómo nosotros o cómo las personas a nuestro alrededor tratan a sus padres también? nos dicen mucho es verdad que muchos, a muchos nos ha tocado no tener padres muy afectivos, muy amorosos muy lindos y entonces estar cerca de ellos pues la verdad es que requiere un esfuerzo enorme de nuestra parte pero eso no justifica que los maltratemos, eso no justifica que los abandonemos eso no justifica a nuestra edad ¿sí? y estamos hablando de una edad en donde ya somos personas adultas todos debemos de actuar como buenos hijos ¿No es así? Si es que estamos, por supuesto, en un nivel óptimo. Y la pregunta última que me va a indicar cómo, qué nivel de toxicidad tengo yo, qué personas tóxicas tengo a mi alrededor es cómo hablo de mis amigos también, cómo me refiero a ellos. Y no solo amigos, sino también compañeros. ¿Sí? Porque si yo empiezo a hacer un canal, si yo empiezo a ser un portavoz de lo negativo que resulta ser aquel u otro compañero, entonces la verdad es que de lo único que estoy hablando es de lo que yo tengo, no de lo que el otro tiene. Esto es muy importante entenderlo. Nadie da lo que no tiene, dijimos hace un rato. Y si yo estoy juzgando, criticando, etiquetando, entonces realmente estoy padeciendo de esas condiciones de manera muy fuerte en mí. No eres mala o no eres malo. Estamos enfermos, es lo único que está ocurriendo. Estoy dañado internamente. Por eso, si hay personas así a nuestro alrededor, yo debo de comprender esa parte. Debo de llegar a un punto de no afectación y entender que lo está haciendo porque ella o él está sufriendo. Y para no verse a sí mismo, está señalando hacia afuera. Yo sé que esto no es fácil de alcanzar. Pero si estamos avanzando, queremos aprender y queremos mejorar, tenemos que llegar todos a ese nivel. Sí. Y esto, por supuesto, en teoría todo lo, todo lo comprendemos, todo lo aceptamos. ¿O hay alguien aquí que no lo comprende y no lo entienda? Que levante la mano, sinceramente, y nos explayamos un poquito más. Pero... Todo lo comprendemos, todo lo entendemos, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues no, no jala eso a la práctica. Actuamos... De manera mecánica, de manera repetitiva, de manera eh, lacerante, de manera dañina. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dificultar a la otra persona en primer lugar o en primera instancia? No. Estamos metiendo elementos negativos a nuestra realidad y no nos estamos dando cuenta. esto que yo estoy diseminando, esto que yo estoy siendo portavoz, que no es nada positivo, que es negativo, está generando en mi realidad, en mi vida, en mi alma, condiciones negativas que me van a cobrar. ¿Sí? Debo de ser inteligente. Y por supuesto, si puedo, debo de ser bondadoso, compasivo y no dañar. Tampoco al, al otro, al prójimo. Entonces, tener en cuenta que una mente orientada hacia los aspectos negativos, una mente tóxica, una mente enferma, vive quejándose. sí Vive diciendo, ay, qué calor, ay, qué frío, ¿no? ay, qué nunca me alcanza el dinero, ¡ay cuánto trabajo tengo! y queja y queja, somos todos quejólogos acá, hay grandes expertos de la queja ¿han observado eso? el tener este tipo de actitudes de queja permanente está bajando nuestras defensas, nuestro nivel de conciencia se está nublando las elevadas vibraciones que pueden crear de nuestra realidad, de nuestra alma, de nuestra vida, algo maravilloso, están perdiendo fuerza porque la queja está minando eso. Entonces evitemos quejar. Yo no digo que... Y más acá en Victoria, ¿no? Con más de 40 grados, en esta famosa canícula que estamos viviendo. No, ya se terminó, ¿no? La canícula. Sí, pero... Bueno. Pero va a continuar, parece, el calor, ¿no? Bueno. Yo entiendo que no son de los climas más agradables. ¿sí? Pero eso no significa entonces que debo de estar quejándome. Porque eso es algo que yo no lo puedo cambiar. Aparte tengo que agradecer, miren, hay ambientes climatizados. ¿Qué, ¿Qué hacían nuestros abuelos o bueno, nuestros padres, que no tenían tantos aires, no? ¿Cómo vivían? ¿Eh? Pues vivían y no se quejaban tanto, fíjense, ¿no? Ahí estaban y pues era así: el mundo, la vida y listo. Pero nosotros no, nosotros vivimos quejándonos a pesar de las grandes comodidades que tenemos. Y eso va bajando nuestra vibración y eso, por supuesto, nos va inclinando hacia cada vez más ser eh, más tóxicos o más enfermos en cuestiones del alma así que a poner atención a eso la otra parte que también baja nuestras defensas y nos sumerge en una enfermedad y una toxicidad y en un dolor del alma es el estar reclamando siempre lo que creo que merezco y que creo que me corresponde a ver Todas las cosas llegan cuando eh, lo merecemos, ¿no es así? Todas las cosas llegan cuando realmente corresponde, ¿no es así? Entonces, ¿por qué vivo reclamando? En vez de estar haciendo merecedor de aquello de lo cual quiero llegar. Claro que todos queremos tener un mejor sueldo, claro que todos queremos tener un mejor carro, claro que todos, no, no todos. Algunos quisieran tener una mejor pareja, ¿no? Bueno, o todo, bueno. Pero no se trata de estar reclamándole a la pareja, de estar reclamándole al sistema, al gobierno, a la directora. No se trata de eso. Se trata de hacer la mejor labor posible, merecer aquello que va a llegar cuando ya tenga el suficiente peso. Porque eso es una ley universal. Si yo vivo reclamando y además vivo quejándome, entonces no estoy realmente siendo una persona en la cual crea en Dios o, o, o me sienta espiritual. No, estoy siendo una persona realmente muy pobre a nivel interno. Entonces el reclamo debe de ser cambiado por el merecimiento por la búsqueda de ese merecimiento, porque las cosas llegan, siempre llegan cuando corresponden. Otra de las cosas que baja también nuestra vibración, nuestra energía, es que todos nosotros tenemos opinión para todos los temas, siempre, ¿eh? somos grandes expertos, somos grandes también opinólogos, ¿no? Y que esto es así, que esto es lo allá, que esto es lo... O sea, lo sabemos todo, sobre todos los temas eso es otra de las cosas que debemos de revisarnos ¿por qué hablamos con tanta certeza? ¿por qué hablamos con tanta prepotencia? ¿por qué opinamos con tanta firmeza? cuando a veces pero no tenemos ni la más pálida idea y menos cuando se trata de otras personas no conocemos su realidad, su mundo y esto es algo que quiero a ustedes proponerles y si más adelante seguimos trabajando lo vamos a hacer de manera más intensa pero lo que realmente daña, arruina, eh, dificulta un clima laboral es la falta de conocimiento de cada uno de ustedes. Tiene una relación laboral, pero una relación no significa tener un vínculo con la otra persona. Y aquí todos nosotros somos seres humanos. Aquí todos nosotros tenemos una riqueza, tenemos una historia, tenemos virtudes, cualidades, pero también tenemos defectos, debilidades. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos estamos pasando por procesos. Y si de alguna manera la realidad nuestra coincide, es porque algo tenemos que aprender del otro, algo tenemos que conocer del otro. Y esto de venir a trabajar todos los años y venir durante años, muchos años, y no conocer ni siquiera el nombre completo de la otra persona, eso es algo terrible. ¿Cómo es posible que no me he dado el tiempo de tener una plática más allá de aquello que sea lo laboral? Esto nos va aislando, esto nos va distanciando, esto nos va endureciendo y por supuesto nos va volviendo personas insensibles. Y cuando estos elementos y estas condiciones existen y prevalecen en un grupo, en un clima laboral, entonces todo se vuelve muy tormentoso. Todo se vuelve muy oscuro. Todo se vuelve muy difícil. Cada mañana, cada vez que me levanto, es pesado venir a trabajar. Es pesado porque estoy ahí con mucha gente, pero estoy, no estoy con nadie. Porque veo amenazas porque veo enemigos, porque veo insultos y veo gente que siempre actúa de mala fe. Pero lo veo y eso es así porque yo no he tenido la capacidad, la habilidad, el amor, de darme el tiempo para conocer a la otra persona. Sí. Entonces, bueno, este es un consejo para que esas opiniones que nosotros tengamos de las otras personas pero esté estén realmente sustentada en un conocimiento de esa persona en un interiorizarme porque si yo les pregunto a ustedes sobre temas que han estudiado durante muchos años esa opinión es válida esa opinión es digna de ser escuchada esa opinión nos va a servir a todos porque ustedes son grandes expertos sobre ese tema pero cuando hablo de temas que no conozco y opino de esto, lo otro y de aquello, pues lo único que estoy haciendo, por supuesto, es llenarme de, de situaciones que me van a alejar de la verdad, que me van a alejar de la persona que tengo al lado. ¿Sí? Entonces, trabajar en conocer a la persona, darme el tiempo, es fundamental. Para eso, por supuesto, la comunicación es importante. ¿Cuántos problemas y cuántas dificultades nos se han dado por esta falta de comunicación que hemos tenido los unos con los otros? ¿Sí? Entonces, debemos ese tiempo. Otra de las cosas que también mengua me y baja la vibración y nos pone al alcance de que ese metro cuadrado quede expuesto a las cosas negativas, es la crítica es permanentemente estar juzgando a las otras personas. Ya es mucho más grave esto que opinar, porque si opinar ya es algo, opinar de aquello que desconozco ya es algo que por supuesto me está eh, aislando, me está poniendo en un terreno que, que, que quedo yo muy mal expuesto, muy mal parado, entonces el juzgar ya indudablemente, el criticar ya indudablemente me está llevando directamente al precipicio. ¿Mm? Directamente ya estoy a, eh, a total expensas de muchas condiciones negativas que van a dañar mi vida y van a dañar mi realidad. Entonces debemos todos nosotros buscar la integración. Debemos todos nosotros buscar unificar esas partes que tenemos separadas, que tenemos divididas, que tenemos no reconocidas, para que luego tengamos la habilidad también de unificar al grupo de personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero decirles a todos ustedes que realmente es muy hermoso, muy bonito, muy lindo, poder generar vínculos. Porque, y ahí hay una charla que hace poquito subimos en, en mi canal de YouTube, al, a la cual yo invito a todos ustedes que entren y, y escuchen. Hay más de 200 o 200 charlas ahí sobre muchos temas. Algunos son verdaderos estudios profundos, ¿eh? estudios que pueden movilizarnos, pero de eso se trata de que nos movilicemos, de que nos preguntemos, de que nos cuestionemos un montón de cosas. Recuerden, no buscamos tener la razón, buscamos hallar la verdad. Y no es que yo tenga la verdad, pero sí estoy en la búsqueda permanente, constante de la verdad. Porque donde está la verdad está la libertad, está la luz, está Dios. ¿Sí? Esa verdad entonces debe y tiene que comenzar por casa en ese metro cuadrado tenemos que mirarnos al espejo y tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos, tenemos que querernos, tenemos que perdonarnos pero luego también debo buscar el crear y generar como les decía recién el vínculo porque la diferencia de una relación es que la relación es algo que yo repito día con día. Relación. Es una acción repetitiva. ¿Y qué hay tanto de profundo en esto? Puede ser que sí, pero la mayoría de veces es que no. Y ojo, eh, no solo estoy hablando de la relación entre compañeros, que es algo que como decía recién, eh, repito todos los días, o, o me escribiste el otro día, Perla, aquí es donde vivo, ¿no? O sea, me imagino que pasas muchas horas acá, gran parte de nuestra vida estamos en, en los trabajos, y resulta que desconozco a las personas, al grupo humano que está a mi alrededor. Entonces tengo relación, pero no tengo vínculo. Y bueno, no sucede eso en el trabajo, pero más terrible, no sucede eso a veces en casa, con mi esposo, con mi esposa. Tengo una relación matrimonial, pero eso no significa que sea algo positivo, bonito o profundo. Debo de tener un vínculo. El vínculo significa que yo estoy conectado a esa persona. El vínculo es el paso que se da cuando el corazón se abre y se conecta al corazón de la otra persona. Y aquellas personas que logramos vincularnos significa que somos personas que somos capaces de cada vez más abrir nuestro corazón. Y cuando el corazón se abre, Realidades mágicas, maravillosas, empiezan a suceder a nuestro alrededor. Porque el amor fluye a través de ese órgano. Porque el corazón no es solo un órgano que bombea sangre. Y no solo lo decimos en términos eh, filosóficos, espirituales. No, ojo, la ciencia también lo ha descubierto. ¿eh? Si ¿Sí saben que en el corazón se. ¿Se ha visto que existen neuronas? De hecho, hay una... Sí, sí, así es. <ríe> la cara así. De... <ríe> hay neuronas en el corazón, lo pueden buscar ustedes, no les estoy mintiendo. De hecho, hay una nueva ciencia que se llama la neurocardiopatía. Fíjense ustedes. Ahora, este corazón tiene unas neuronas, pero muy locas. Bueno, muy locas, entendidas por estas otras neuronas que tenemos acá. Por eso... Eh, suelo decir que el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿no? Porque se ha visto, y esto en un laboratorio, se ha visto, que el corazón sabe antes de las respuestas que la mente. Es más, sabe antes las respuestas de que los hechos sucedan. Eso es una cosa increíble. Por eso se le ha llamado a la mente del corazón la mente cuántica. ¿Sí? ¿Qué significa que es cuántico? O sea, que está más allá del espacio-tiempo. Recibe y envía mensajes más allá del espacio-tiempo. Es algo maravilloso. Es algo mágico. Es algo muy divino. Muy espiritual. ¿Por qué entonces vivimos tan alejados de nuestro corazón? Si está a cuatro palmas nomás. Está a cuatro palmas la puerta para entrar a un cielo a un paraíso maravilloso y nos hemos alejado fíjense ustedes y tienen ejemplos alrededor de manera cotidiana, de manera diaria ¿de qué edades son los niños que, que viven aquí? tres, cuatro, cinco, hasta seis años ¿sí? La mayoría de ellos, y más los más chiquitos, y a veces hasta los seis años, y a veces la persona durante toda su vida, ellos son puro corazón. ¿Se ¿Sí han visto? Todo lo que surge de ellos es, y me imagino que es lo que a ustedes los ha llevado a decidirse, a ser maestras, de kinder o de jardín. Bueno, en Argentina decimos jardín, jardín de niños. Aquí se dice kinder. Eh, eso me imagino que a la gran mayoría lo ha llevado a decidirse, les gusta a los niños ¿sí? o bueno mamá o papá tenía una plaza y era lo que bueno eso es otra cosa pero y lo decidí porque se me facilitó y se supone que era un dinero seguro y bueno. pero desde ya que aquel que elige por seguridad y no por vocación pues no va a tener una vida plena lamentablemente eso es así, si lo hemos hecho y hemos decidido una carrera porque estaba la plaza ahí, no era mi vocación, no era lo que quería. Yo mismo me estoy condenando a vivir una vida realmente frustrada o frustrado, o enojado, decepcionado. Porque elijo la seguridad en vez de la felicidad. Una tremenda locura, pero bueno, aquí sucede de manera muy frecuente. Pero aquellos que han elegido por vocación, lo han elegido porque les encanta a los niños. Y les encanta a los niños porque son puro corazón. Esos niños. ¿Y qué caracteriza aquel que es puro corazón? ¿Qué caracteriza al niño? Espontaneidad, dulzura, candor, frescura, desapego. ¿sí? Amor, claro. Inocencia, pureza, todas esas características son absolutamente características que existen en todos nosotros y que se encuentran en nuestro corazón. ¿Han oído hablar del niño interior? Ese niño interior, ¿dónde habita? En nosotros y más específicamente en nuestro corazón. Y ese niño es muy poderoso, y ese niño es mágico, y ese niño es divino. Por eso les decía recién, el corazón, o sea, el niño tiene respuestas maravillosas, excepcionales fantásticas tiene la verdadera brújula y el verdadero sentido de nuestras vidas no podemos abandonarlos abandonar ese corazón y menos ustedes que tienen permanentemente el ejemplo ahí diario, contundente de aquello que no debemos de olvidar entonces la inocencia, el candor, la espontaneidad, la dulzura, el amor, el afecto es algo que tiene que prevalecer más y más en nosotros para que ese niño sea el verdadero protagonista de nuestras vidas. ¿sí? Porque, si nos alejamos de ese niño, aparece el adulto. Aparece aquel que es calculador, aquel que es serio aquel que tiene todo programado y siempre tiene una intención, a eso le llamamos que es adulto o que es una persona madura. ¿Y a quién le agrada una persona así?